Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Hoy el tutorial que te voy a enseñar es para que puedas instalar eh, Kodi en tu iPhone o tu iPad. Sí, sí, como lo oyes. Y además no necesitas jailbreak, que es lo más increíble de todo. Eh, te voy a explicar con unos sencillos pasos qué es lo que tienes que hacer. Puedes hacerlo tanto desde tu Mac como desde tu Windows para poder tener instalado lo que antes se llamaba eh, bueno, este Media Center, que se llamaba XBMC. Eh, vamos a hacerlo bueno, eh, de una forma sencilla con algunos pasos y si tienes algún tipo de problema, pues también te lo voy a intentar resolver en tus comentarios. Bueno, no me voy a traer nada más, ¡empezamos! Bien, como te he dicho, eh, ahora vamos a instalar eh, Kodi en este iPhone, pero los pasos que te voy a explicar también va a ser igual si lo hicieses para un iPad. Y luego, yo te voy a explicar en el ordenador eh, que tiene instalado en Mac, ¿vale? Pero si eh, tienes el sistema operativo Windows, los pasos que te voy a explicar eh, son muy parecidos y no hay casi ninguna diferencia. Bien, antes de continuar, lo más importante son los requisitos mínimos para poder hacerlo, ¿vale? Ya te he dicho, no es necesario tener Break. Y luego, lo más importante de todo, el sistema operativo, el, el iOS, la, la versión mínima que tienes que tener... Uy, perdón, que me estoy un poco liando... Es iOS 5.1.1 Si tienes una versión inferior, anterior a esta versión No puedes instalarlo en tu, en tu iPhone o tu iPad vale. Eso es lo más importante Luego, eh, necesario que tengas instalado iTunes Y luego vamos a tener que descargar eh, El un programa que se llama Cydia Impacto No es necesario el break, insisto no, Por si acaso te ha cogido alguna duda otra vez Y luego lo que tenemos que descargar es un archivo Que te voy a dejar el enlace para que lo descargues Que es un punto .ipap que es el que vamos a instalar aquí en nuestro dispositivo para poder tener el código instalado. Bien, te voy a seguir, te voy a enseñar los pasos que tenemos que hacer ahora eh, directamente desde mi Mac, ¿vale? Vamos. Para empezar, lo primero que tenemos que, des eh, que descargar perdón, es el archivo IPA, el archivo que vamos a instalar en nuestro iPhone o en nuestro iPad. Eh, te voy a poner un acceso directo para que lo descargues rápidamente. Entonces, en el navegador tienes que escribir lo siguiente, te pondré el texto igualmente, eh, los subtítulos para que lo puedas ver bit.ly, vale, barra y luego tienes que poner kodi-apple ¿de acuerdo? le damos a enter y luego este archivo pues ya se nos va a empezar a descargar ¿de acuerdo? Eh, lo vamos a ver aquí que yo ya lo tengo te lo enseño un momento vamos aquí al escritorio los tutoriales y este de aquí ¿vale? este ya lo tengo aquí yo descargado bien, una vez que ya tienes descargado el codi ¿vale? el ipa lo que tenemos que hacer ahora es irnos a esta página de aquí tienes que escribir arriba del todo en tu navegador cidia impactor ¿vale? lo vemos aquí arriba ¿de acuerdo? 3 w, punto, cidia con y luego latina y luego latina impactor bien pues eh, luego aquí, como verás, eh, tienes que descargarte. Pues si tienes un Mac, el archivo en Mac, eh, Windows, o si en caso que tengas eh, Linux, puedes usar la versión T32 bits o la de 64. ¿vale? Yo en este caso me he descargado la primera opción, le das, le haces clic y te la descargas. Como antes te he enseñado, he enseñado igualmente, yo también lo tengo aquí ya descargado. Bien, una vez que ya lo tenemos eh, descargado, eh, los usuarios que tengáis Mac, tenéis que consultar lo siguiente, no vaya a ser que no podáis instalar eh, aplicaciones de terceros, no os deje, ¿vale? Para saber si podéis hacerlo o no, nos tenemos que ir a las preferencias de sistema, ¿de acuerdo? Y luego aquí arriba del todo en seguridad y privacidad, ¿vale? Eh, hacemos clic y vemos que aquí abajo del todo, donde pone permitir aplicaciones descargadas de, eh, tendría que haber, eh, haber una tercera opción que no aparece, eh, ¿cómo podemos hacer que aparezca? vale, pues vamos a cerrar y bueno, tengo aquí una terminal pero te lo voy a explicar desde el principio vamos a, a lanzar la, una terminal, ¿vale? para eso, ponemos aquí terminal, ¿vale? es muy sencillo luego esto lo podemos volver a deshacer y tienes que escribir lo siguiente sudo spctl luego dos guiones en medios, master, otra vez otro guión, disable, vale, vamos a desactivar para que el gatekeeper, vale, una vez que le demos a enter nos pedirá la clave, yo la pongo, vale, y ahora volvemos otra vez a preferencias del sistema, seguridad y privacidad entramos y veis aquí abajo otra vez que antes no aparecía cualquier sitio, ahora sí que nos aparece, Bien, ya podemos instalarlo y podemos continuar eh, con la instalación de Cidia Impactor, bien, cierro esto de aquí, eh, como antes he dicho se puede de, eh, desactivar de nuevo lo que acabamos de hacer volviendo a escribir lo mismo de antes pero en vez de poner disable ponemos enable y ya volvemos otra vez a, a proteger nuestro Mac ¿vale? Bien, continuamos. Una vez que ya tenemos eh, desactivada la opción para poder instalar cualquier tipo de aplicaciones, eh, Impactor lo vamos a instalar, ¿vale? Bien, cogemos, arrastramos el icono, esperamos. Bien, una vez que lo tenemos instalado, eh, antes de continuar, eh, lo que tenemos que hacer es conectar nuestro iPhone o nuestro iPad al Mac. Yo voy a hacerlo ahora, ¿vale? Antes de continuar, vamos a ver por aquí. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora vamos a abri abrir Cydia Impactor y tiene que detectar qué dispositivo eh, tenemos que elegir para instalar luego la aplicación IPA, o sea, el archivo IPA de Cody, ¿vale? Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es abrirlo, como te acabo de decir, vamos a ir aquí, impactor, lo estaba buscando por Cidia, pero se llama impactor, bien, vamos a ver, seguro que tal, tal, tal, tal, aquí le decís que sí, le damos a abrir, Bien, una vez que lo hemos abierto el de Impacto, yo lo he puesto aquí para que tape alguna eh, parte de la numeración de mi iPhone eh, lo que tenemos que hacer es coger y arrastrar el archivo IPA al iconito que pone aquí de Start aquí, que está justo a la derecha del botón azul, hay que coger ese archivo IPA y arrastrarlo, ¿vale? y ponerlo ahí encima y soltamos Ahora me va a pedir que ponga mi eh, correo electrónico de mi Apple ID y luego mi contraseña. Esto no voy a ponerlo para que no lo veáis y luego ya la siguiente imagen pues ya es cuando haya, hayamos acabado este proceso de poner el, el email y la contraseña. Vale, una vez que acaba el proceso eh, se queda todo igual, todo, toda la pantalla, eh, la barra esta aquí de del programa de Cidia Impacto y ahora lo que eh, vamos a hacer, voy a cambiar la imagen y vamos a ver qué es lo que se ve dentro de mi iPhone, ¿vale? Bien, una vez que hemos instalado desde Cidia Impacto el archivo IPA en nuestro dispositivo, en nuestro iPhone o en nuestro iPad, eh, se tendría que ver así eh, antes de abrirlo yo lo que te recomiendo que lo haga, que hagas es que, mmm, bueno, verifiques tu perfil para que puedas abrirlo, porque algunas veces, algunos puede ser que de problemas. Para eso, antes de continuar, eh, vete a Ajustes, eh, busca aquí en General, perdona, General, y luego eh, tienes que buscar Gestión de perfiles y dispositivos. Eh, si no lo encuentras en Gestión de dispositivos, eh, tu Apple ID, pues no pasa nada porque automáticamente estará verificado para que lo puedas abrir. Bien, entonces, una vez que estemos, que hayamos hecho eso, en el caso de que lo necesites, eh, vamos a abrir el código. Y no acaba aquí todo, porque tengo que decirte algunas cosas que se me ha olvidado antes de decirte, ¿vale? Vale, bien, le abrimos. Como puedes ver, está instalado código en nuestro dispositivo. Y una cosa importante que debes de tener en cuenta antes de acabar es... Si has hecho la instalación todo el proceso con la Apple ID gratuita, ¿vale? Eh, no de desarrollador, eh, tendrás que instalarte de nuevo la, eh, el archivo IPA en tu iPhone, en tu iPad, eh, desde la, el enlace que te he dicho antes que era bit.ly barra codi-normal eh, apple, ¿vale? Si tienes una cuenta, lo has hecho todo desde una cuenta de desarrollador como esta la pagas y dura durante un año. Eh, lo que tienes que hacer es repetirlo cada año. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, pues te agradezco muchísimo tu like y suscríbete porque cada domingo tenemos el resumen de las mejores noticias de tecnología que ha ocurrido en todo, en todo el mundo. Eh, si eso es todo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!